Bueno, pues vamos a continuar con, con el evento que se nos, se nos pasa el tiempo y como ya os dije, pues eh, hablamos con Diego, una marca, una, una marca nativa digital, no es multiproducto y tiene una serie de limitaciones. Y ahora vamos a pasar a la parte de los pagos, ¿no? Los pagos, como os decía antes, son una de las partes digamos, la parte, una de las partes menos sexy de cuando se hace una compra, ¿no? porque te toca perder dinero ¿no? por ganar un producto, pero resulta que es una de las partes más importantes. Al final se ha convertido en uno de los grandes motores del e-commerce, una, de eh, una, una parte del e-commerce donde la innovación que, que se realiza desde las empresas de, de pagos impacta y cambia muchas veces nuestras formas de comprar y demás, y hablando sobre revolución, sobre innovación, tenemos la, la reciente y creciente tendencia del buy now, pay later, el compra ahora y paga después, y, y para eso pues, eh, pues hemos visto ¿no? que campañas de e-commerce ¿no? pintado de rosa, las calles con unas lonas gigantes, muchas campañas de marketing muy molonas, y hoy tenemos con nosotros a... A alejandro ferrari que es el partnership manager de Klarna, y él nos viene a contar consejos y aprendizajes que han extraído eh, analizando el comportamiento de sus más de 150 millones de clientes así como las herramientas que ofrecen desde Klarna para aumentar al máximo las ventas de la tienda online ¿no? bienvenido alejandro Tú eres el más bajo de todos los invitados, ¿no? Sí, yo no sé si me habrán cortado la cabeza, pero bueno, lo intentamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Oye, un placer que estés por aquí. Mismo. 150 millones de clientes. Es una, sí. es una pasada, ¿no? Mucho sí. expuesto, mucha innovación. Hace poco estuve viendo todo lo que tenéis y es una maravilla, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, al final, a ver... 150 millones de clientes que al final son compradores, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una comunidad de compradores que es lo que ayudamos con esa comunidad a llevarla a los que son nuestros partners, los merchants que utilizan y que, y que tienen el, el método de pago no, de, de Klarna. Al final Klarna se ha conocido todo, como tú bien has dicho, con el Buy Now, Pay Later, pero es mucho más allá. Es decir, es una herramienta de marketing porque tenemos muchísimas funcionalidades y pago todo. Pago igual a marketing, ¿no? Sí, Tal Interesante. Cual. Sí, sí, sí, sí, sí, vamos, es que al final quedarte en una parte transaccional es lo que tú has dicho, es la parte menos, menos sexy, pero a la vez es lo más sensible de, de todo un e-commerce, porque si ahí entras en fricción, eh, al final, pues, los e-commerce están hechos para vender. Entonces, si el checkout no funciona, pues tenemos un problema, ¿no? Me han hecho una pregunta. ¿Ya? Pero bueno, sí, sí, pero bueno, te la, te la digo luego. Dejo que cuentes un poco sobre, nos expliquen más sobre Klarna, y luego te. Vale. Te a cosa. ver, principalmente era un poco más que hablar de Clarna, porque vamos, no vamos a hacer un monólogo de esto. Eh, lo Antes que nada, agradecer a Product Hacker, a todo el equipo de Multiplica Online Site, todos por haber contado con Clarna para, para estar en esta en este momento. Y obviamente a todos los asistentes, que son unos cuantos que están conectados y, y bueno. Interactuando mucho, ¿eh? Sí, sí, está, está bastante activa la, la cosa. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Entonces. Pues bueno, al final, como Klarna, tenemos, somos un banco, ¿no? Entonces, vamos a entrar con la parte aburrida, pero lo vamos a llevar a la parte divertida. Que estamos, estamos viendo que eh, hemos roto récord de los bancos en ahorros de, de los consumidores. Es decir, hacía más de 15 años que no llegaban a tener estos, estos ahorros ¿no? de, de, del consumidor final, pues, por todas las noticias que están viendo y todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Que vamos a tener un año... En el que un Black Friday, en el que va a haber menos dinero para comprar, menos compradores, pero con la misma cantidad de oferta. Es decir, con lo cual van a estar los mismos retailers ofreciendo e intentando conseguir y llegar a ese a ese usuario. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa aquí? Que al final tienes que estar, porque si no, al final no te vas a llevar nada de ese pastel. Y... Por lo cual, para, para, para, para mí, una, un punto muy importante es comunicar y hacerte eh, un hueco y, demo, y, y darte visibilidad antes del Black Friday. Con lo cual, esto con lo, con lo que quiero llegar yo es que no esperes hasta ese día, sino que ya empiezas a hacer acciones desde con mucha antelación. Por ejemplo... Eh, Preparar como un tips, ¿no? Es decir, preparar una una campaña de retargeting, de retargeting bien potente. ¿Por qué? Porque es que hemos visto que el Black Friday anterior, eh, el 75% de tasa de abandono. A ver, a ver, a ver. Un retargeting bien potente con Klarna. En general. En general. En general. Pero utilizando, ya sé por dónde vas, utilizando a Klarna. Hay alternativas. No, pero a ver. Pongamos un ejemplo. Mira. Yo, ¿por qué voy a lo del retargeting? Porque al final, si hay el día de Black Friday del año pasado, las estadísticas lo que dijeron fueron que el 75% de carritos abandonados. Sí. Tú seguramente has hecho muchas acciones para llevar ese tráfico hacia tu web, hacia ese carrito. Pues no la desaproveches. Mete display, mete, por ejemplo, recuperación de, de carritos. Con facilidad de pago. facilidad de pagos. O, por ejemplo, una newsletter, cuando tienes un carrito abandonado, que lo envíes... Y le digas, oye, pues este carrito lo tienes abandonado, puedes pagarlo, suponte, en tres cuotas con, con Klarna. Pues nosotros hemos visto que los merchant, es decir, son estadísticas de los merchant, que cuando han implementado esa, ese tipo de acciones, le ha aumentado un 18% la conversión de las recuperaciones de los carritos. ¿Por qué? Porque es que al final le estás facilitando la, la compra, ¿no?, en ese sentido. Entonces, para mí es un, un punto muy, muy importante de cara al Black Friday y también para… No desperdiciar y no perder todo ese tráfico que te va a llegar en esa, en esa fecha. Eh, vamos, eh, nosotros somos muy, muy de, mucho de hacer estadísticas, es decir, sacar estadísticas, hacer estudios, porque no es, es decir, no es para uso interno solamente, es decir, es porque nos gusta conocer a los usuarios finales, a los consumidores, los compradores, y con esa información llevarles a los merchants de la mano y ayudarles a optimizar sus campañas. Entonces, eso es un poco lo que lo que, lo que que estamos buscando. De hecho, para que te hagas una idea, en, bueno seguramente a lo mejor por ahí estará rulando el, el, descargable. el, el descargable. Sí, ¿no? sí lo, de, tenéis, lo, lo tenéis ahí en pantalla a la izquierda. Eso es, del estudio que hemos hecho el, el año pasado de, de todo lo que fue la parte de Black Friday, que... Obviamente, pues ahí es un estudio global, también enfoco en España. Y, y en la parte de España, pues el 55% de, de los compradores de España, ellos, eh, si hubieran tenido la facilidad de pagos en una en, un, en una compra de un importe un poco más elevado, pues hubieran comprado. Y si no, eso fue todo abandonado. ¿Por qué? Porque es que al final no le, no le has puesto las facilidades y viniendo la situación, como va viniendo y como va a venir, pues al final yo creo que en este punto es casi un must, ¿no? Es decir, claro, cual... y hablamos también de necesidades, ¿no? O sea, a veces también se plantean necesidades de comprar, oye, pues yo qué sé, una familia que, eso que decías tú, pues tiene una mala economía actualmente, pero resulta que la niña pues necesita unas zapatillas nuevas, ¿no? O sea, no... No es una cuestión únicamente de darme un placer, que sí, que la mayoría de Ay, compras bastantes. son en base a un deseo, pero que también hay una necesidad, ¿no? Y... Sí, sí, de hecho, por ejemplo, yo siempre me gusta, me gusta comentarlo, ¿no? Es decir, suponte, a ti se te rompe una nevera, ¿no? O lo ponemos a un caso tradicional al uso... Eso es... Ya puede ya puedes ser, ya puedo ser target. Y tienes que correr, ¿no? Ah, sí. <ríe> y tienes que correr alguna por ella. Entonces, seguramente te habrá pillado en un buen momento, porque siempre estas cosas vienen cuando vas más sí, apretado coche, posible. A la vez, la a la vez y los libros del coche. Claro. Entonces, si vas a ir con esa nevera, pues vas a ir con esa nevera con el presupuesto que tienes en ese momento. Pero si tú le dices, oye, lo puedes pagar en tres cuotas, vas a comprar la nevera que realmente te hubiera gustado tener en tu casa. ¿Por qué? Claro. Porque lo vas a poder pagar cómodamente. Eso mismo es aplicado a la gente, por ejemplo, en moda. En moda la gente va a por unas zapas y cuando ve que puede pagar en cuotas, pues empieza a añadir más cositas al carro. Entonces, al final te ayuda no solamente a aumentar la conversión, sí. sino que el, el ticket pues medio. Mira, me, ha, me encaja una pregunta que me han dejado aquí en el chat y era sobre qué, qué sucede... Cuando un e-commerce tiene un ticket medio bajo, por ejemplo, por debajo de 50 euros, claro, o incluso menos, ¿no? O sea, utilizan, claro, oye, voy a financiar 50 euros, ¿qué experiencia ver, tenéis aquí? Mira, para que te hagas una idea, nosotros entramos, por ejemplo, aquí en España desde 35 euros, ¿vale? Por una simple razón. ¿Lo utilizan? <risa> sí, pero te sorprendería, uno de los e-commerce más grandes, ¿vale?, eh, que tú puedes comprarte prendas de 6 euros, 4 euros, pues vale. Es uno de los e-commerce que tiene unos carritos bastante, bastante altos y por esa, eh, por esa razón. Es decir, ¿por qué? Porque ya en, in, en productos de importe bajo ven que se puede pagar y al final pues la gente decide seguir comprando y añadiendo cosas al, a su carrito. Pues... ¿Clarna en B2B? ¿Que me hacen otra pregunta? No. Esa pregunta es es muy complicada. A financiación ver. Financiación en B2B. Claro, nosotros al final, la, es decir, tenemos el negocio B2B porque al final los retailers, los e-commerce son nuestros clientes también, ¿no? Pero al final lo que es a nivel de financiación claro, es directamente es eh, aquí. Obviamente, pues tenemos en países en Nordic que sí estamos en B2B. Oye, pues vamos a lanzar el último quiz y os recuerdo que estamos eh, sorteando a los ganadores el libro de Growth Hacking, de cómo escalar, superar retos, de crear productos digitales y el de hackear el cerebro de tus compradores de José Carlos Cortizo. Os tenéis que registrar los que habéis llegado tarde para poder participar en los tres puntitos que hay a la derecha y también tenemos tazas que vamos a estar regalando a los que participéis. Lanzamos el quiz. Ya. Dice, ¿qué porcentaje de los españoles adelanta sus compras de Navidad y Reyes en Black Friday? Voy a ir controlando las, los ganadores por aquí. Esa es buena pregunta, ¿no? Sí, muy buena. Venga, ya tenemos dos ganadores. Tenemos a Verónica y tenemos a David. Enhorabuena. Ya nos pondremos en contacto con vosotros. Con lo cual, ¿qué significa? Que al final, en Black Friday hay que estar... Perdón, me he equivocado. Tenemos a Verónica y a Patricia. Me he equivocado. ¿Vale? Los ganadores son los que responden más rápido. Perdón. ¿Vale? Soy muy rápidos. Dime. Nada que eso, que al final, que, que no solamente en Black Friday te juegas Black Friday, sino que te juegas las otras, las otras fechas claves, ¿no? Es decir, de hecho, mmm, nosotros, nosotros ahí un poco antes que me lances una, una pregunta, ¿no? Eh, en la parte de lo que es Black Friday, para nosotros es genera tanto impacto en los en los que nosotros casi siempre es decir, hacemos acciones para ayudar a todos nuestros partners, a los retailers que trabajan con, con Klarna, pues ayudarles, invertimos para hacer campañas y acciones para obviamente pues llevarles ese, ese tráfico y que ellos puedan vender más porque es muy importante esa fecha. Tenemos pregunta, ¿vale? ¿vale? ¿Cuál crees que es el impacto de Black Friday en el calendario de ofertas descuentos? Pues eso es, lo que, vamos, es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, te la, más o menos te la he quemado, ¿no? Es decir, pues es, lo, es, es el máximo impacto que tiene ahí directamente, es decir, el, el Black Friday frente a las otras... Eh. Vale, y vamos a la última... Además del precio del producto, ¿qué criterios tienen en cuenta los consumidores a la hora de escoger una tienda respecto a otra? Pues hay varios puntos, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno es la parte de la promesa de plazo de entrega, sí. que eso siempre yo lo digo, no Esa meter todos los huevos ¿no? en, en la misma cesta, diversificar con la parte logística y ser realistas, no, de, no decir 24 horas y luego lleguen 7 días porque la insatisfacción es muy alta. Y luego, pues, obviamente, a nivel de conversión, pues, la parte de facilitar la, la experiencia de compra, la facilidad de, de pagos y todo, pues, obviamente, te va te va a estar ayudando en toda esta parte. Genial. Oye, gracias por venir, Alejandro. Tú ya estás con el micro ya estamos. En live. Ya estamos. Dios. Se, se nos ha acabado. A que molaría estar más tiempo, ¿no? Sí, de pues hecho, es... todavía me falta, no me ha dado tiempo ni a beber agua. Es decir, <risas> con lo cual, imagínate si todavía tengo... Invitamos a que desde Clarna empecéis a hacer live shopping de este... De este pues tío, nada, ¿no? ya tendremos que hablar con los chicos de On Live Site para, <risa> para ver si, si podemos testar y hacer algo de esto. Muy bien. Pues nada, gracias, muchas gracias vale. Andrés, encantado y gracias nada, a todos. Gracias por, por estar por aquí.